Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematooncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed. Bienvenidos a esta UFM Chat. Soy el doctor Regrusado, matoncólogo pediatra de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Y profesor del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica, un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marquín, IUV, 1 y My Child Matters. Eh, hoy estaremos conversando junto a la hematóloga pediatra Thelma eh, Velázquez para resolver un, una pregunta: ¿Cómo podemos disminuir la mortalidad del cáncer infantil en Guatemala? Thelma, bienvenida, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Roy. Para mí es un gusto estar aquí para que podamos platicar un poquito de, de cáncer infantil y, y de cómo podemos ayudar a que no se mueran tantos niños con cáncer. Así es, que es gracias. Un, gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante que creo que al final, pues, queremos todos llegar a esa meta, ¿verdad? Disminuir la de mortalidad del cáncer infantil. Así que, bueno, eh, empezamos eh, perdón, discutiendo unos temas, Thelma. Eh, y, y creo que el, el primer tema que, que, que podríamos discutir es, eh, ¿qué tan frecuente o qué tan común es, es el cáncer en niños? Sí, y creo que es una, esa es una excelente pregunta, Roy, porque como, como tú sabes y como todos los pediatras saben, en, en, tanto en Guatemala como en otras partes del mundo, es que el cáncer es una enfermedad rara. O sea, no, uno, cuando uno ve a un niño en, en la clínica de, de pediatra general, no es que yo vaya a, a verlo y a, de primas a primera yo vaya a pensar en cáncer, porque antes del cáncer pueden haber muchísimas enfermedades que, que pueden simular cáncer y que pueden confundir tanto a los médicos, pediatras, enfermeros y a todas las personas que, que ven a los niños, ¿verdad? Entonces, sí es una enfermedad rara, eh, es poco frecuente si lo comparamos con neumonías, con gastroenteritis y con todas las, las enfermedades infecciosas que existen, pero en el mundo se detectan entre 120 y 140 eh, casos por millón de niños menores de 15 años. Y esto, si hacemos una estimación y son diagnosticados como tal, alrededor de 200.000 eh, niños con cáncer al año, o sea, nuevos niños que van a tener cáncer y que no tenía cáncer antes. Y aparte de eso, eh, hay otros 200.000 niños que, que probablemente no, no estamos detectando todavía, o sea, que, que como, como población mundial no logramos eh, eh, diagnosticar. Entonces, eh, sí es, es, es un problema realmente grande, si sí, ya lo vemos en, en números eh, eh, así reales, sí es importante. Uh -huh. Sí, muy interesante lo que dices, es tal vez eh, el médico pediatra en su clínica no va a ver un cáncer todos los días, pero los síntomas que puede tener el paciente van a simular otra enfermedad que es más frecuente. Entonces, saber de cáncer y saber que en el caso que llega uno, pues saber dónde referirlo y saber qué hacer con estos pacientes que no van a ser frecuentes, pero tienen la oportunidad de tratarse tempranamente. Claro. Claro. Y, y, y estos niños, en general, ¿cuántos se diagnostican? Eh, mencionaba unos datos ahí al año. Eh, ¿Tienes sí. algunos datos de esto? Sí, fíjate, es, es muy interesante porque, porque realmente eh, el, el problema del diagnóstico del cáncer pediátrico es ahorita una de las de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos ahorita dos años ya de que la Organización Mundial de la Salud enfocó muchos esfuerzos en detectar a los niños con cáncer y ves por esta gráfica que justo estamos estamos viendo acá, porque como te decía, es una estimación de que hay 400 mil casos nuevos, eh, nuevos diagnósticos de cáncer por año, porque es una estimación porque tenemos varias regiones del mundo donde la detección del cáncer no llega a esos 120 casos por millón. Entonces, por ejemplo, eh, vemos aquí los, los paisitos que están marcados con, con verde y, y con naranja, y le voy a dar el crédito de, de esta slide al curso de oncología pediátrica que tenemos, porque de ahí lo, lo tomé, pero los, los, los colores verdecitos y, y naranjas son países que solo detectan eh, menos de 40 casos por millón. Entonces, y son países que tienen una población grande de niños menores de, de 15 años. O sea, si sabemos que eh, estas regiones de, de África, por ejemplo, eh, tienen poblaciones de niños eh, mucho más prevalentes que las poblaciones adultos. Y los que vemos en colores eh, blanquitos, por ejemplo, eh, son países que tienen buenos sistemas de salud, que logran hacer un diagnóstico de cáncer y estos países detectan 120 y algunos como Estados Unidos, por ejemplo, hasta 140, 141 casos por millón. Entonces, estas poblaciones que tienen acceso son como el referente que tenemos para saber que, que en el mundo hay mucho más cáncer en niños del que estamos realmente detectando y del que podemos tratar. Entonces, muchas, muchos de estos niños probablemente van a morir en, en ¿cómo se llama? En sus, en sus casas. Eh, sin poder llegar ni siquiera a tener el diagnóstico, o ¿sí? sea, ¿Ah? y porque pueden, si puede, o sea, el cáncer al final se puede convertir en una enfermedad muy grave, ¿verdad? Uh -huh. Interesante dato, ¿verdad? No, no que no esté documentado, no quiere decir que no exista, simplemente no se están detectando y desafortunadamente no se están tratando y no tienen esa oportunidad para luchar contra el cáncer que, que, que, que quisiéramos en, en cualquier parte del mundo. Eh, sí. interesante. Y, y esto es igual en Guatemala, o sea, ¿tenemos esos, esos datos igual en Guatemala? Sí, o sea, no con los números, no con los 400 mil casos definitivamente, pero, pero sí tenemos muchos niños que no logramos detectar y, y, y yo creo que para, para ninguno de nosotros es... es mmm, es nuevo eh, que sepamos que hay muchas poblaciones en, en nuestro país que no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, simple y sencillamente estos niños no pueden llegar al lugar en donde se les puede diagnosticar y se les puede dar el tratamiento. Y, y realmente tengo también aquí una, una gráfica. De, de, cómo se llama, de cómo se distribuye el diagnóstico de cáncer en, en nuestro país. Y entonces, bueno, nos vamos por, por colorcitos y, y el, el grisito que tiene el número 9 es la, la región metropolitana. Y vemos que, que en él eh, se debía de detectar 133 casos y se detectaron 126. Ya o sea, realmente solo nos hicieron falta 7 casos en, en el año y esto es para el año de 2020, 2021. Eh, pero mira la región norte, que es la, la verde pálida 1 y 2. Esta región realmente debía detectar 91 casos y solo detectó 31. O sea, hay 60 casos ahí que, que realmente no se diagnosticaron y no es que esta población realmente sea distinta o que esta población no tenga cáncer, sino simplemente y sencillamente no, no llega a tener el, el acceso a la salud. Y si ves la región 5, que es la, la región central, por ejemplo, esta debía detectar 87 y detectó 56. O sea, al final sí hay mucha desigualdad en, en la detección de casos y, y realmente no creemos que, que sea que no hay cáncer en esta región. O sea, creemos que sí hay cáncer, pero que realmente estos, estos pacientes no, no logran llegar a, a un centro donde se les pueda diagnosticar y, y dar tratamiento. ¿no? Interesantes los datos, ¿verdad? Y, y con esos datos, eh, al final tener un registro, tener documentado y saber de dónde viene esto, eh, pues nos hace eh, darnos cuenta dónde tenemos que ir a actuar, ¿verdad? Eh, por, porque sí, es, sí hace falta en algunas áreas desafortunadas, ¿verdad? Y, y, y la pregunta es, entonces, ¿qué necesitamos para buscar esos niños y detectar esos niños que no, que no los estamos detectando, que, que por estadística, que, que enseñaste los datos, nos hacen falta detectar? Sí, sí. Y, y, y como tú dices... Eh, es, es como decir que porque no lo detectamos no existe y realmente eso, eso es mentira porque, porque, porque sí hay, mucho, hay, hay muchos niños que, que no logramos detectar. Y me gusta mucho una, una ilustración eh, o una, eh, se ha publicado, la, la Organización Mundial de la Salud publicó esta cadena de, de cosas que se necesitan para que uno logre diagnosticar y registrar un caso de cáncer. Entonces, el, el paciente, el niño puede empezar con los síntomas en casa, pero los papás se tienen que dar cuenta, o sea, el niño por sí solo no puede como salir de su casa e ir a un lugar y pedir ayuda, o sea, realmente este niño necesita que, que un adulto o que, o que el mismo adolescente, por ejemplo, reconozca que los signos que tiene se están saliendo de lo habitual. Y ese reconocimiento puede llevar a veces 15 días, 20 días o a veces una semana, o sea, dependiendo de, de qué síntoma sea y de, de, de la, básicamente de, de la capacidad de la familia de identificar que algo no es normal. Y entonces esta familia va a empezar a buscar ayuda. Y esa ayuda puede ser médica, pero puede que no sea un doctor también. o sea Y, y en Guatemala en realidad hay muchos lugares donde la primera ayuda que uno busca no es un doctor. Y muchas veces no es ni siquiera una enfermera, sino es realmente un, un curandero o, o alguien que, que, que puede dar medicina que muchas veces va a funcionar, y el 90% de las veces o más va a funcionar. Pero en estos casos donde ya no funciona y empieza a acomodarse un proceso de más dificultad, entonces ya la paciente tiene que llegar a un lugar, que ya sea un centro de salud o un centro de atención médica, donde el médico o la persona que lo ve ahí, tiene que sospechar también cáncer. Y entonces ahí es donde, donde, donde está el siguiente problema del asunto, que, que, que el cáncer es tan raro que el enfermero no lo ve todos los días y entonces posiblemente no va a ser cáncer en lo primero que piense. Si llega, por ejemplo, con una, con una distensión abdominal, eh, posiblemente va a pensar en parasitismo, va a pensar en Guatemala en diarrea o cualquier cosa, pero no se le va a ocurrir que, que puede ser una masa en el abdomen. Y entonces, cuando ya despierta la sospecha de diagnóstica, viene el siguiente punto: ¿de qué se necesita para confirmar ese diagnóstico? Y a veces, eso, como tú sabes. Eh Puede ser que el niño no tenga recursos, que la familia no pueda pagar un ultrasonido, que la familia no pueda hacer una tomografía, que tenga que irse de ese pueblo a otro pueblo. O sea, al final, ese proceso de completar el diagnóstico puede llevar un montón de tiempo hasta que llega a un centro ya grande, un hospital que tenga la capacidad de dar el diagnóstico, de confirmar los resultados de darle tratamiento y aparte de meterlo en un registro. <risa> Porque puedes llegar a todos los pasos, que es confirmar el diagnóstico e incluso dar el tratamiento sin meterlo en el registro. Y entonces al final este niño eh, puede no figurar en las estadísticas, digamos. ¿va? Y esto realmente no es, es o sea, el, el problema es que la mayoría de los niños que llegan a, a confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento, van a entrar en un registro, porque lo vemos en un op, por ejemplo, que nuestro hospital tiene ya el registro, es parte del registro nacional y va a informar todos estos datos. Entonces, los datos que no estén aquí es porque simple y sencillamente no, los niños que no están ahí muchas veces no, no tienen tratamiento, ¿verdad? Entonces, claro. Es un proceso largo y difícil muchas veces. Y, y mencionaste dos cosas importantes. Eh que el primer acceso a salud no va a ser un médico, incluso. Entonces, ¿tú crees que lo que se necesitan es más oncólogos en el país para esos niños? ay Yo creo que tal vez no. <risa> si vemos, porque realmente, o sea, si lo vemos así... Eh, esta, esta parte de, de, de la detección y todo no es en general de un oncólogo o sea, sí. y, y puede que, que a mucha gente, si te acuerdas cuando estábamos en la facultad de, de medicina o cuando hicimos pediatría incluso, ¿cuál era la unidad que no nos gustaba? Hematodonco sí, sí. <risa> realmente esa, a ti a mis sí pues pero, pero a sí. la mayoría de nuestros compañeros no les gustaba el matónco, no era algo que simple y sencillamente no querían hacer, pero aunque no lo querrás hacer y aunque no o como verlo, eh, realmente eh, esta parte es necesaria y no para darles tratamiento a nosotros, sino para que podamos referirlo al lugar en donde se pueda diagnosticar y se pueda dar tratamiento a tiempo. O sea, creo que no es que necesitemos más oncólogos, sino que necesitamos pensar más en que el cáncer existe y en que el cáncer puede estar ahí y que tenemos que, que referirlo a donde necesitemos en realidad. Uh -huh. Más información a nivel primario, para que sepan que esto existe sí. y lo sospecha. Claro que sí, sí, sí okay. definitivamente. Y necesitan recursos, la familia, porque dijiste que a veces no tiene recursos. O sea, ¿eso crees que es un impedimento? ¿Deberían de tener los recursos para tener acceso a tratamiento y poder curarse? Fíjate que, que yo pienso que sí, porque realmente hacer un buen diagnóstico es como de las cosas indispensables que, que necesitamos para, para, para poderle dar un buen tratamiento a un paciente con cáncer. Entonces, eh, realmente también me gusta mucho eh, una parte eh, donde eh, vemos qué se necesita para poder... Eh, darle al, al paciente el tratamiento que necesita y el, el tratamiento de calidad que, que necesitamos. Y una de estas cosas es, es poder detectarlo a tiempo. Otra de estas cosas es poder hacer el diagnóstico como, como se necesita. Y otra de las cosas eh, indispensables es darle el tratamiento. Entonces, detectarlo a tiempo significa que, que yo voy a ver los síntomas, yo voy a empezar con la sospecha de que, de que mi niño pueda tener cáncer y voy a mandarlo a donde se necesite, por ejemplo. Pero eh, sí se necesitan los recursos, pero no significa que la familia los tenga que pagar. O sea, actualmente hay en, en Guatemala hay sitios donde, pues la UNOP es uno de ellos definitivamente, donde los estudios se pueden costear sin que tengan costo para la familia. O sea, a mí me parece verdaderamente... ¿Qué te diré? O sea, a mí me parece injusto con una familia que, por ejemplo, que se ve que es de escasos recursos y que nosotros estemos haciendo que ellos tengan que pagar por un estudio cuando realmente el niño no va a recibir tratamiento en ese centro y va a tener que ser referido en alguno de los casos a un no, por ejemplo. Porque realmente todos los estudios ya complejos de tomografía y todo esto se tienen que hacer en el lugar que les va a dar tratamiento. Porque nosotros lo necesitamos para hacer seguimiento y todo, no es que los tengamos, los que los tenga que traer la familia y que claro. esto vaya a retrasar que, que lleguen al lugar donde se les va a diagnosticar, creo yo. Entonces, sí ah, se sí. necesita recurso, pero no tiene que ser recurso de la familia, en realidad, no, creo yo. Claro, y eso no debería de, de impedir, ¿verdad? Eh, sí, sí. Bueno, eh, interesantes los temas que estamos platicando. Invitamos a todos los que vayan teniendo preguntas en el transcurso de esa plática que nos lo vayan escribiendo por, por las diferentes redes sociales y, y los vamos a ir eh, discutiendo en el camino, eh, todas las preguntas que, que nos vayan eh, eh, poniendo ahí en, en, en los chats. Eh, hablábamos tema también de, de que esto pues obviamente es parte de detección temprana y referencia oportuna a un centro ideal, adecuado. Eh, Sabemos que la, la, la detección temprana depende mucho de la información que la gente tenga a nivel primario, como estamos hablando, que sospeche que esto va a ser un cáncer. Pero tú y yo sabemos que hay muchos tipos de cáncer, pero eh, ¿cuáles son los más frecuentes que pueden ver, por ejemplo, eh, y que pueden sospechar que, que sean los más frecuentes en Guatemala? Sí, fíjate que una de las, de las ventajas de los, del cáncer en niño es que no es igual que el cáncer en adulto. Eso definitivamente. Y la distribución de los tipos de cáncer es, es muy distinta. Esta es la, la los tipos de cáncer en Guatemala, pero déjame decirte que es un poco diferente de lo que detecta el mundo. Entonces vemos aquí que como el 48%, casi la mitad de los pacientes que se diagnostican en Guatemala tienen leucemia. Que eso para su, su sobrevida, digamos, es bueno porque la leucemia, eh, como tú ya sabemos, es de, las, de los cánceres que más se pueden curar. Pero en el mundo cerca del 33% es leucemia. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque los otros países detectan más tumores sólidos. Nosotros detectamos básicamente menos tumores sólidos y entonces nuestra cantidad de leucemias es mayor, entonces, y también en segundo lugar para nosotros es los tumores de, del sistema nervioso central, que son el 13%, luego los linfomas, que son los tumores de los ganglios, que esto está en el tercer lugar para aquí con nosotros. Y realmente estos tres grupos de enfermedades son, son, son leucemias que si las detectamos a tiempo y el paciente está en buenas condiciones para recibir su tratamiento, eh, son, son tumores que se pueden curar muchísimo. ¿no? O sea, sí que tienen una, una muy buena sobrevida. Entonces, sí deberíamos eh, de hacer el esfuerzo de detectar más tempranamente a todos estos pacientes. ¿no? Interesante. Y, y realmente no se necesita mayor, hablando de los recursos de, de, o sea, parte de la clínica, de sospechar una leucemia, o sea, una hematología es muy accesible en cualquier parte de Guatemala. Y, y con la clínica y una ya podríamos tener una alta sospecha de que esto puede ser leucemia, eh, así que otra vez no necesitamos tener recursos excesivos o muchos para diagnosticar eh, algo como o sospechar, tal vez no vamos a hacer el diagnóstico en un área rural de Guatemala, pero ya sabemos que hay que recurrir a un centro como no Sí, exacto como tú dices. Y, y creo que lo, que lo que debemos enfatizar mucho es en dos cosas principales. Primero, que, que los estudios que tenemos que hacer, o sea, cuando nosotros tenemos sospecha de cáncer, eh, no tenemos que pretender que, que nosotros en un centro de salud así pequeño o en un pueblo que sea lejano, por ejemplo, vamos a, a completar el diagnóstico sino realmente nuestra, nuestra obligación o nuestra responsabilidad llega hasta sospecharlo, informar a la familia que algo eh, raro o algo que no es normal está pasando y que necesita ir a otro lugar para completar el diagnóstico. Entonces, eso creo que es, es, es algo que, que debemos enfatizar mucho en, en las personas que, que no quieren ser oncólogas y que no les gusta ser oncólogas, pero que realmente son los que van a detectar a estos niños, ¿verdad? Y la segunda cosa es, eh, yo creo que a veces hay mucho miedo en las, en las comunidades a que si el niño tiene cáncer no se va a curar, ¿me entiendes? O sea, que, que, no, que va a venir a, a un lugar tan lejano como la capital o alejarse de su comunidad o lo que sea y que no se va a curar y realmente eso no es cierto para el cáncer en niños. O sea, nosotros hablamos de, de sobrevidas libres de, de enfermedad a cinco años, de, de algunas veces de más del 70%. Entonces, Realmente eh, que, que el niño tenga cáncer no es igual que en adultos y, y no se debe de tener miedo a, a buscar ayuda para que se atenda a esto también, ¿verdad? Y, y lo importante es recalcar también que, que ya sea el médico EPS o el enfermero que esté en algún centro de salud, tomar esa decisión de sospechar cáncer y mandarlo oportunamente está jugando un rol muy importante en, en, el, en el diagnóstico, en el pronóstico y en la vida de este paciente. Eh, y como dices, no, no necesitas un ex, no necesitas tuyos, no necesitas hacer mucho, por lo importante que va a ser es referirlo y, y sospecharlo. Eh, y creo que es lo que teníamos que recalcar también lo que mencionabas. Claro. Estás, mencionaste que las leucemias son las más frecuentes y afortunadamente son las que más se curan de una sobrevida de, de, de, de, del cáncer en pediatría en general. Eh, ¿Todos los cánceres en niños son, son, son igual de curables, tienen la misma sobrevida o hay unos que tienen mejor y otros que, que tienen menos sobrevida? Sí, fíjate que eh, no, sí, la mayoría de los cánceres en niños eh, tienen muy buena sobrevida y, y sí, de, definitivamente la mayoría de los cánceres que detectemos van a ser, van a ser leucemias, eso no, no hay como mucha duda hacia, hacia dónde ir. Entre las mismas lesiones hay unas que, que les va mejor y otras que, que les va peor, pero, pero realmente el, el de cómo le vaya a un paciente, o sea, de, de cómo, cómo vaya a terminar su tratamiento y de que si sí, se vaya a curar, depende de varias cosas y varios factores que podemos identificar en, en el diagnóstico. Entonces, eh, me gusta mucho este, este pensamiento que, que te voy a mostrar ahorita, donde, donde realmente la, la curación de, de un niño con cáncer tiene tres factores principales. Entonces, eh, el primero es que se detectó oportunamente. Y entonces, eh, el problema con el cáncer, por ejemplo, no es como el cáncer de seno, donde tú haces una mamografía, por ejemplo, o sea, aquí no hay tamizaje. Aquí, simple y sencillamente, el niño va a empezar con los síntomas y lo tienes que detectar y lo tienes que tratar. Y luego de esto no, no hay mucha, mucho para atrás, para, para dónde ir. Y la otra cosa es que el diagnóstico sea correcto. Entonces, antes, que eh, como tú y yo sabemos, hace muchos años, el diagnóstico de una leucemia, por ejemplo, que es un cáncer que, se, que, que es tan común, se hacía con un fronte periférico como un aspirado de mebola ósea y realmente eh, la, la morfología o la apreciación de las células puede confundir al oncólogo aunque el oncólogo vea esto todos los días o sea realmente hay células que pueden ser muy grandes que pueden parecer de un linaje y que al final son de otro linaje y entonces hacer un diagnóstico correcto significa que uno pueda ofrecerle a, a este paciente todas las, las cosas que necesita para tener un diagnóstico certero. Y entonces en el caso de una leucemia es hacer una citometría, por ejemplo. En el caso de uno tiene la posibilidad de hacer pruebas genéticas a todas las leucemias, por ejemplo. Y lo hacemos como de rutina porque todos estos factores nos van a, nos van a decir cuál es el diagnóstico correcto y nos van a hacer eh, estratificar mejor a nuestros pacientes y darles la quimioterapia según lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, ese es como el segundo factor muy importante. Y el tercer factor es que el niño tenga acceso al tratamiento. O sea, podemos hacer un muy buen diagnóstico, podemos tener todo, pero si el niño no puede comprar los medicamentos o el niño no se le puede dar el tratamiento a un costo accesible para él, no nos sirve de mucho. O sea, al final necesitamos sí o sí eh, darle acceso a estos niños al tratamiento y a, dar, a veces dar acceso no solo significa conseguir el medicamento, sino hacer que la familia pueda venir al lugar o al centro donde se le va a dar el tratamiento para que lo pueda recibir como, como debe de ser y otro montón de factores, eh, apoyar a la familia, darles albergue, o sea, darle como muchas facilidades para que en medio de esta enfermedad catastrófica puedan sobrevivir y acceder al tratamiento. Entonces, realmente si no logramos conseguir estas cosas, no, aunque hagamos un, un muy buen diagnóstico de cáncer, no no vamos a conseguir que el niño se cure. Entonces, y esto es aplicable a todos los tumores. Es cierto, hay tumores que les va mejor que otros, pero, pero en realidad de esto, de esta parte, depende la mayoría de cosas. Uh -huh. Interesante. ¿Y, y, ¿Y cuánto cuesta un tratamiento eh, a los papás, por ejemplo, en ¿no? un en UNOP no, un no tiene costo, o sea, eh, en UNOP el tratamiento y todos los estudios que necesitemos para hacer diagnóstico no va a tener ningún costo para el paciente. O sea El hospital prácticamente se hace cargo de, de todos los niños que, que tengan cáncer. Eso sí, no vemos nada que no sea cáncer, pero, pero todos los niños que, que tengan cáncer, el acceso a los estudios de diagnóstico, lo que se necesite para completar el diagnóstico y el tratamiento eh, no tiene ningún costo para ellos. Y creo que eso es lo que facilita que, que puedan adherirse al tratamiento, ¿verdad? O sea, que, que en el momento o, o lo más pronto, más en tiempo posible, puedan ir completando su tratamiento como, como debe de ser o con las mejores oportunidades que nosotros podemos brindar aquí, en realidad. Y, y, y me gustó lo que dijiste de que, de que no podemos hacer tamizaje. Y eso es importante porque en adultos, por ejemplo, hay muchas campañas de prevención de tamizaje. Uh -huh. Eh, pero en pediatría desafortunadamente no existe eso porque no lo podemos evitar. No sabemos eh, muchas causas de esto, de que lo causa específicamente. Entonces nos concentramos en detección temprana y para eso pues hay, hay muchas oportunidades de, de, de, de mejorar esa detección eh, que, que, que, que, que como bien, tú sabes. Y la otra cosa que mencionaste es, es que estos, todos estos pasos que se necesitan eh, un niño en Guatemala tiene acceso a eso, eh, a todo esto, completamente gratis y siendo una enfermedad catastrófica, eh, que los papás se concentren en que sus hijos se curen más que otros uh -huh. problemas de quién va a pagar la cuenta, cómo me voy a movilizar a la casa, no tengo comida porque soy de un área muy, muy lejano de la capital, no tengo familiares en la capital ponerle sobrecargo de estos eh, problemas a los papás, aparte de una enfermedad catastrófica a su hijo, es muy difícil. Y, y pues, como dices, ayuda a la herencia, porque también es importante no solo diagnosticar y empezar el tratamiento, sino completar el tratamiento, que, mm -hmm. que a veces no es no es eh, tan corto, ¿verdad? ¿Algún otro, algún otro, alguna otra cosa que podamos hacer para mejorar la sobrevida de esos niños? Bueno. Pues mira, yo creo que si lográramos la detección temprana ya, ya haríamos más de la mitad. Y, y es que, mira, creo que tengo por aquí una, una gráfica bastante interesante de como cosas que, que podemos cambiar y cosas que no. O sea, esta es, son dos tipos de tumores. La, la gráfica que tenemos, a la, a la, la primera gráfica, digámoslo así, eh, es, es, es algo que se llama tumor de Wins, que es un, que es un tumor abdominal, que, que, ¿cómo se llama?, que, que se cura mucho, o sea, que, que es de los tumores que, que damos quimio, hacemos, si, si damos quimio, si hacemos la cirugía como debe de ser, si los estratificamos bien y les damos la radioterapia, eh, los podemos curar muchísimo. Y entonces, esta gráfica muestra la diferencia entre un estadio 1 que es la, la línea verde que vemos hasta arriba en, en la primera gráfica y donde ves y todos están curados. O sea, en, esta es una curva de supervivencia y significa, si, si, si, va, si va planita, digamos, mientras más plana esté, significa que más niños se curan. Entonces, esta es una, es una curva plana, eso significa que, que de estos niños que están tratados, que son estadio 1, ninguno ha muerto sino que todos están, están vivos. Y entonces es increíble cómo cambia de un estadio 1 a un estadio 3, donde ves la línea roja. Y entonces en la línea roja vemos que, que estos niños sí van teniendo, incluso antes del primer año, van teniendo eventos y eso significa van muriendo por el cáncer. Y solo con el hecho de habernos cambiado de un estadio 1, que es un tumor que es pequeño, que se logra quitar completo y que se puede curar mucho, a un estadio donde probablemente el el tumor se rompió cuando fue a la cirugía, por ejemplo, o se dejó avanzar demasiado y no se pudo operar, o se dejó avanzar mucho y se llenaron de ganglios el abdomen, por ejemplo. O sea, el estadio 3 significa que o el tumor se rompió o que los ganglios estaban enfermos o que tuvieron algo así. Entonces, aquí nosotros sí podemos hacer un cambio. O sea, aquí si detectáramos a todos los niños antes, podríamos hacer que esta curva se mantuviera para todos hasta arriba como que nunca muriera, porque este sí es un factor que podríamos modificar, o sea, podríamos detectarlos antes. Incluso estos niños recibieron menos tratamiento que los niños que están en la línea roja, por ejemplo. O sea, los niños de la línea roja recibieron más quimio y aún así no, no lograron eh, curarse, ¿verdad? Entonces, esto, aquí creo yo que sí hay factores que podemos modificar. No sé qué opinas tú o cómo lo ves. Y, lo, y, y, y esto significa que todos los niños empiezan como un estadio 1 o, o debutan como un estadio 3. Fíjate que en caso de WIMS en particular, eh, nosotros ahorita adoptamos una estrategia de no operar. O sea, de no operar inmediatamente, sino de dar una quimioterapia que nos hiciera eh, hacer más pequeño el tumor para poderlo operar más fácilmente. Entonces, esto en, algunas, en algunos protocolos de tratamiento es como que fuera un estadio 3, porque no lo quitaste al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eh, todos estos pacientes recibieron ese tratamiento, digamos, y en el momento de llegar, o sea, a veces eran tumores tan grandes, que incluso dándoles la quimio antes, igual no logramos que no se contaminara la cavidad abdominal. O sea, no logramos que fuera una cirugía limpia, sin contaminación del abdomen, como para que, que, para que pudiera el niño ser un estadio 1 después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, te, te puedes imaginar los grandes tumores que son, o sea, son grandes masas abdominales que no dejan ni respirar al niño. O sea, textualmente la gente consulta cuando, cuando el niño ya no puede respirar, que eso es muy vital, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, y otro ejemplo que, que tú bien conoces son los linfomas, por ejemplo, que, que, que son de estadios muy bajos al diagnóstico y si lo dejamos progresar, eventualmente son estadios muy altos. Y como bien, en, en la gráfica, cómo va avanzando una enfermedad, el, el, el, el pronóstico, la sobrevida, pues baja. Y, Exacto. Y pues eso no, no es lo ideal. ¿verdad? Sí, sí. Y, y ponle esta, esta primera gráfica que... Que pues hablamos de un 80%, que, que si quisiéramos, estamos hablando de cáncer en niños y que definitivamente no, no es lo más sencillo del mundo, pero aún así tenemos un 80% en este tumor. Pero mira la curva de Alapar, o sea, la curva de Alapar son, son leucemias mieloides y, y aquí están divididas en, en una característica específica de, del niño que es eh, tener una, una leucemia muy especial que se llama M2, tener el otro tipo de leucemias mieloides que son de M0 a M7 y aquí lo, lo traía por este punto de cosas que, que podemos hacer y que, y que podemos cambiar y no podemos cambiar, ¿verdad? Porque realmente eh, aquí por supuesto que nos ayuda mucho que el niño llegue en buena condición porque la línea roja que tú ves que baja inmediatamente desde el inicio de la curva son los niños que, que posiblemente llegan en muy malas condiciones y que mueren incluso en el primer mes de estar en su tratamiento, ¿verdad? Y, y la línea azul, es, y así se va se va avanzando en la sobrevida hasta que vemos que, que no importa que demos toda la quimio, igual estos niños van a ir recayendo o su, su va a ir va a volver a su cuerpo y a largo plazo posiblemente no se van a curar muchos, ¿verdad? Entonces, lo mejor que podemos darle a estos niños es, es una buena calidad de vida, o sea, lograr que, que estos niños tengan una buena calidad de vida y esto realmente solo lo vamos a lograr pues detectándolos más a tiempo para, para, que, para que realmente podamos atenderlos antes y darle la mayor cantidad de quimio que podamos, porque muchas veces no vamos a poder ni dar la quimio que necesitan, ¿verdad? Claro, hay cosas que están en nuestras manos que podemos cambiar y cosas que no. Y las que podamos, pues, deberíamos de intentar hacerlo porque si sí hacen un cambio significativo. Claro que sí. Uh -huh. sí, sí, mira, es, es y, y siempre he hablado de esto, de que, de que realmente no los vamos a poder curar a todos, porque definitivamente hay muchos niños que, que no se van a curar, pero hay muchos cánceres en niños que, que, que aún sin, sin estar en, en remisión completa, pueden tener un muy largo eh, periodo donde necesitamos darle calidad de vida también, ¿verdad? O sea, donde, sí. donde realmente también tenemos que ver que estos niños no, no sufran, porque no significa que tengan que estar sufriendo dolor ni sufriendo en casa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que mientras más temprano los detectemos vamos a curar más, pero, pero, pero <ríe> llegar a bien. todo esto nos lleva tiempo. Ajá. Sí, pero, pero lo importante es tener datos, saber dónde actuar y, y, y, y hacer algo para eventualmente cambiar eso. Y, y lo importante, y tal vez otra cosa es, como estamos viendo en las gráficas, es cáncer no es sinónimo de mal pronóstico como, como a veces se crea, ¿verdad? O sea, se pueden curar, hay muchos cánceres que se pueden curar y tienen muy buenos pronósticos y, y lo importante es hacer todo esto, completar el tratamiento, ¿verdad? Y, y, y, en, y en general, eh, ¿cómo funciona el tratamiento? ¿Cuál es, cuál es el objetivo de tra de, de tras de esto? de hacer todo esto y qué puede producir todo este tratamiento, porque a veces es el miedo que tienen los papás de decir quimioterapia, a veces es una palabra muy fuerte para la gente. Sí, sí, y, y yo creo que es un miedo, es un miedo razonable, pero realmente eh, la quimioterapia en, en personas que, que saben administrar el medicamento es, es algo bastante seguro deberíamos de decir. O sea, eh, o sea, yo le tengo más miedo al cáncer que a la quimioterapia en realidad, en buenas manos, por supuesto. O sea, sí. queremos aclarar eso. Pero pero sí, o sea, la quimioterapia hace que, que las células, eh, digamos, el cáncer está formado por células que se replican anormalmente. O sea, están dividiéndose más de lo normal. Y eso hace que la sangre se llene de estas células, que si el tumor es en hueso, pues que el hueso se llene de estas células. Si el tumor es en el abdomen, que el abdomen forme la masa y todo esto, ¿verdad? Entonces, la quimioterapia lo que hace es ir y atacar a todas estas células que se están dividiendo. Y tratar de, y tratar de, de matarlas, básicamente, o de evitar que sigan replicándose. Y poco a poco esto ver haciendo que el cáncer desaparezca. Entonces, el problema real de la quimioterapia es que, que va a matar a las células que se dividen en el cáncer, pero también a las que se dividen en otras partes del cuerpo. Y muy importante, o sea, por eso es que se le cae el pelo al niño, digamos, ¿verdad? Porque las células del cabello se dividen todos los días y entonces llega un momento donde el cabello deja de crecer básicamente y se desprende porque ya el folículo piloso se, se detiene durante un tiempo, no es por siempre, pero sí durante un periodo de más o menos unos seis meses, posiblemente no, no se va a volver a, a dividir. Y esto depende de la cantidad de quimio que demos. Pero más que el pelo, que es algo como muy estético, o sea, hay dentro de nuestro cuerpo muchas otras células que también se dividen y entre estas, pues, la mucosa de la boca, del intestino, eh, se puede, pueden salir como fuegos en la boca, por ejemplo, y eso nos pasa mucho con, con los niños con leucemia y también pueden, por ejemplo, eh, aparecer otras, otras, otras afecciones. Eh, pueden haber infecciones porque las células de las defensas también se producen cada 24 horas, digamos, y durante el periodo de la quimio se van a dejar de producir. Entonces, aparecen infecciones en cualquier parte del cuerpo que en algunos pacientes son muy, son muy, son muy importantes. Entonces, parte de estos, de estos niños en los que es importante es en los niños con leucemia, por ejemplo. Que, que la principal causa de que nos falle el tratamiento en un inicio puede ser incluso eh, las muertes por infección o, o los procesos de infecciones muy, muy graves. Entonces, pero más allá de todas estas complicaciones, eh, la quimio es lo único que podemos dar para que se cure el cáncer. O sea, si, si no damos la, la quimioterapia, el paciente va a morir de su cáncer. Eh, en cambio, si damos la quimioterapia, tenemos la oportunidad de que, de que el niño se cure. Y la, la ventaja que, que, no sé, no sé tú, me, tú no me dejarás mentir, pero la ventaja que hemos tenido en UNO es que, que el equipo de enfermeras y de médicos está entrenado específicamente para atender todo este tipo de complicaciones. Entonces, son cosas que vemos todos los días, básicamente. Y entonces, el equipo ha adquirido mucha experiencia en manejar todo este tipo de situaciones. Creo que eso ayuda un poco. Claro, sí, tener un equipo especializado, ¿verdad? Y, y estos efectos que estás hablando, ¿qué tan importantes es en, en niños con cáncer? Pues, fíjate que son muy, muy importantes en realidad. Y, y realmente son muy importantes porque en el mundo ideal, uno quisiera, eh, o sea, uno determina la cantidad de quimioterapia que quiere dar eh, basándose únicamente, por ejemplo, en qué tipo de cáncer es, qué estadio es y qué, eh, o sea, qué factores genéticos o ambientales tiene el paciente como para decidir el tipo de tratamiento que vamos a dar. Eh, sin embargo, aquí en Guatemala nosotros, además de pensar en estas cosas, tenemos que pensar en el estado nutricional del niño, en la condición en la que el niño llega, por ejemplo, y entonces estas situaciones pueden hacer muchas veces que aunque un niño necesite una quimioterapia, al final no podamos darla como nos gustaría. Entonces, y... y Aparte de eso, o sea, este este, este proceso de, de hacer la, los estadios o de, o de clasificar a los niños en riesgo, nos sirve también para que a los niños que tienen poco riesgo de, de morir por su cáncer, le damos menos cantidad de quimioterapia y se curan con esto. Pero a los niños que necesitan o que tienen una enfermedades más agresivas, por ejemplo, les tenemos que dar más quimioterapia y aún así a veces puede que no se curen. Entonces, y un ejemplo es, es esta gráfica, mira, que, que también es de tomos de WIMS, debo decir, pero realmente, por ejemplo, los que tienen la línea verde y la línea azul eh, se curan mucho más porque vemos la línea más planita, ha caído menos, entonces se curan mucho más y estos niños recibieron menos quimio, o sea, Recibieron menos semanas de quimio, menos cantidad de quimio y se curan. Por supuesto que ahí aseguramos que la cirugía fuera perfecta, que se tomaran los ganglios, se investigó bien la patología, hicimos como todo el, el diagnóstico como debe de ser. Y los niños de la línea roja, por ejemplo, estos niños tienen enfermedades más agresivas, recibieron más quimioterapia, se les dio quimioterapia más fuerte y aún así no logramos que estos niños puedan sobrevivir tanto tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, es tener al niño en condiciones perfectas para poder hacer esta clasificación y poder decir cuánto necesita cada niño. Porque al final eh, queremos que el niño se cure con la menor cantidad de quimio posible. Y dar la menor cantidad de quimio posible se logra también detectando más los niños antes, ¿verdad? O sea, tumores más pequeños se van a, se van a tratar con menos quimio también, ¿verdad? Y, y, y mencionaste y, y sabemos que hay otros factores también, o sea, como bien dijiste, que, que tal vez tengan el mismo estadio, pero uno responde mejor que el otro. Eh, cosas que mm, tal vez llegaron tempranamente o tardíamente igual los dos niños, pero uno va a responder bien y el otro tal vez no va a responder mal. Eh, esto sabemos que, que, que, que pueden haber factores genéticos o, o que otras condiciones podemos tener que, que nos influyen en estos resultados de cómo va a responder el paciente al tratamiento. Sí, eh, bueno, eh, bueno, ha trabajado mucho con, con hospitales fuera de acá y ha tenido la oportunidad de hacer estudios genéticos en pacientes que han tenido leucemia, por ejemplo, y, y otros tumores y hicieron un estudio sobre cuánto influía el, el tipo de de condición genética. Que tenía el, el niño para ver si se curaba más o se curaba menos. Y salieron cosas muy interesantes de, de este estudio, eh, que todo te lo tengo acá. Entonces, y esta es la, la genética, eh, la, pues la, nuestra clasificación genética, y los niños de, de Guatemala, que son aquí los que están en moraditos, tienen mucha similitud con, con los niños asiáticos, que esa era como una de las principales características. Ya no somos eh, parecidos a la genética europea como, como creíamos porque fuimos conquistados por españoles, digamos, sino es más eh, eh, una genética asiática la, la que tenemos o es la que predomina. Y en este estudio eh, hicieron una clasificación sobre qué tan pura eran las, las personas, ¿verdad? o sea, qué tan puros indígenas, puros, digamos, o mestizos eran las personas cuando, cuando, cuando se realizó la cuando se les hizo el diagnóstico. Y eh, más del 70% de las personas tenían un predominio, a ese, más del 70% de sus genes eran nativos, nativos, y vieron, eh, vieron que, que estas personas que tenían más genética más genética, eh, pura sobrevivían menos que los que tienen la, eh, la, genet la genética más mestiza, digamos. Entonces, puede que aquí hayan varios factores entre estos, pues, eh, las condiciones nutricionales y demás y ambientales de, de todos los niños, pero sí es muy interesante ver que, que son poblaciones, digamos, muy similares con, digamos, acceso similar a, y el mismo tratamiento administrado y aún así, eh, pareciera que su sobrevida es, es menor. O sea, necesitamos muchos más estudios para, para saber a largo plazo cómo va a terminar esto, digamos. O sea, cómo esto se puede reproducir o cómo esto te dice si hay que intensificar un tratamiento, por ejemplo. Pero, pero al final es muy interesante saber que, que solo, solo este simple aspecto genético sí tiene un impacto en, en la sobrevida de los niños con cáncer, ¿verdad? Claro, y cabe que, mencionar que, que la gente que tal vez no se consideraba indígena genéticamente sí mostraba que era, eh, tenía muchos genes indígenas, ¿verdad? así que desafortunadamente tenemos genéticas que, que aparte de muchos contextos sociales no nos ayudan con, con, con, eso, con lo que con lo que estamos hablando que es la mortalidad de, en, en cáncer infantil. Sí, sí, es, es muy interesante en realidad ver, pues conocer como todas estas cosas, porque, porque podemos ir viendo que no es como un factor aislado ni nada, sino es eh, básicamente una acumulación de cosas entre sociales, económicas, acceso y todo, lo que condiciona mucho cómo le va realmente a nuestros niños con cáncer. Claro, y, y, y todo eso es importante y creo que como es un tema que nos gusta a los dos, Podemos pasar toda la tarde platicando de esto y cómo, cómo, cómo podemos mejorar. Y esa es sí. la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Para los que nos están viendo allá afuera, para los que nos están escuchando, ¿cómo podemos ayudar para esto? Para disminuir la mortalidad infantil de, del cáncer? Sí, sí. Y yo creo que esa es la, la, la pregunta más, más importante o, o que más cosas nos, nos puede dejar en, en este momento. Y, y como se, yo quisiera mostrarte esta tabla, que es cómo detectamos a los niños con cáncer, específicamente con tumores sólidos, y vamos a usar el ejemplo de estos sarcoma, que es, que es uno de los tumores de hueso. Y, y este es nuestro recorrido desde hace prácticamente 15 años, ¿verdad? Desde 2007 para acá. Y entonces vemos que en el 2007 detectábamos pocos niños, o sea, realmente la cantidad de niños que diagnosticábamos con este cáncer era poca, menos de cinco niños y el 33% de estos niños venía sin metástasis. O sea, venía con un tumor que estaba solo en el hueso y que no había salido a ningún otro lugar. Pero, pero mira cómo ha ido cambiando esta curva o cómo ha ido avanzando esta curva de que ahora ya detectamos casi 30 niños nuevos al año. O sea, y en los últimos cinco años en promedio hemos detectado 28. 28 nuevos niños con este cáncer. Pero a pesar de que hemos aumentado nuestra detección, eh, no hemos logrado eh, que detectemos a estos niños a tiempo. Porque solo el 44% de estos niños viene sin metástasis. Los demás niños ya vienen, como puedes ver en la tomografía, que ya vienen con, con metástasis en los pulmones, por ejemplo, o con masas como esta, que este es un fémur de un niño que a veces se le ven todas las venas, está grandísimo, eh, ya se le deformó por completo la rodilla. Entonces, no hemos logrado... Todavía que, que estos niños los podamos detectar realmente temprano y que podamos darles la mejor esperanza de, de vida. Entonces, y, y lamentablemente esto de detectar y referir no, no, no está... Eh, o está en manos de todos, pero de todos los profesionales de salud que probablemente ni quieren ser oncólogos, ni les interesa mucho el cáncer pediátrico, pero que al final son quienes encuentran a estos niños y que necesitamos que los, que los manden con nosotros para, para poder eh, pues brindarles la mejor oportunidad, ¿verdad? Porque al final aquí hablamos de oportunidades, de que el niño tenga la oportunidad de salir adelante del cáncer o de que pierda esta oportunidad y que ya solo podamos darle la oportunidad de amenujar los síntomas y de aliviar el dolor y todo que, que puede tener con, con la enfermedad. Perfecto. Y, y el tema es mucho, y lo hemos mencionado, es detección temprana, ¿verdad? Como ya hablamos, no lo podemos evitar, no lo podemos hacer campaña de tamizaje de prevención, detección temprana, pero ¿han encontrado alguna barrera cultural, por ejemplo, medicina alternativa, ancestral, para hacer, o sea, como una, como esos, esos como, como limitaciones para hacer diagnósticos en, en contexto de Guatemala. Eh, sí, realmente sí. Bueno, realmente no se ha enfocado todavía en en, en cómo te limita el diagnóstico, o sea, como eh, como una cómo una creencia cultural o una percepción cultural puede hacer que el niño no se diagnostique pero sí hemos documentado bien en cómo impacta en el abandono, por ejemplo. O sea, los niños que, que les hacemos el diagnóstico y que rehusan el tratamiento o que abandonan su tratamiento, por ejemplo, eh, lo hacen eh, a veces influenciados por, por, por creencias culturales y religiosas, ¿verdad? O sea, sobre todo mucho más cuando, cuando el tratamiento necesita eh, un procedimiento mutilante como una amputación o una enucleación en el caso de un retinoblastoma, por ejemplo, o, o, o algún otro procedimiento que sea así muy mutilante, sí hay mucha influencia religiosa y hay mucha influencia cultural y hay mucho, mucha influencia de la comunidad. O sea, eh, es, es, es increíble, pero, pero sí, a veces los líderes comunitarios de muchas áreas rurales de nuestro país pueden influenciar mucho lo que, lo que el paciente decide. ¿verdad? Entonces, todavía los datos en el diagnóstico no los tenemos, pero es uno de los proyectos que tenemos para, para determinar, porque creemos que sí puede cambiar mucho la, la vida de los niños, ¿no? Por supuesto, sí. Y otra pregunta que tenemos, aprovechando que tenemos unos minutos más para preguntas, eh, ¿se puede dar eh, por algún problema durante el embarazo? O sea, ¿existe algún riesgo de, de, de cáncer por eso, por algún problema del de, de embarazo? Eh, Realmente... ¿Documentado? No. O sea, sí hay muchos, eh, pues, o sea, sí se recomienda eh, no tener ninguna exposición ni nada, pero no tenemos como una exposición determinada que haga que un niño pueda nacer con cáncer, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el cáncer en niños puede iniciar desde el embarazo, eso sí. Entonces, y muchas veces no es que uno pueda identificar un factor, por ejemplo, en el embarazo o que uno pueda, que la mamá pueda tomar prenatales o pueda dejar de tomar algo durante el embarazo para que algo no se produzca, sino que normalmente estas mutaciones eh, en las células que van produciendo eh, las diferentes partes del bebé se dan dentro de la célula de una forma espontánea. O sea, no sabemos a quién le va a dar ni sabemos por qué va a suceder. Eso es en la en el 99% de los casos. Sí hay cerca de un 1% o menos un punto y cinco por ciento, no sé cuánto dirás tú, de pacientes eh, que las familias ya son conocidas por tener cánceres. Entonces, y que han tenido cánceres en niños que son pequeños y estos cánceres se pueden heredar a otros niños. La más común es una mutación que se llama de un GP53 que este, se puede heredar de un hijo al siguiente, al siguiente, y el papá regularmente tiene esta mutación. Y hay otros síndromes con los que los niños pueden nacer, como la neurofibromatosis 1 o algo así, pero son familias que regularmente ya saben que, ah. que tienen la mutación y entonces en ellos no hay nada que podamos hacer para evitarlo. O sea, estos niños claro. de cualquier forma lo van a tener. Claro, ya es genético, no es algo propiamente aleparazónico. Exacto. ¿Y la desnutrición de crees que, que está relacionada con la mayor incidencia de cáncer? No creo que esté relacionado con la mayor incidencia de cáncer, pero sí creo que impacta en la sobrevida. O sea, al final, los niños que logramos detectar y que están muy desnutridos, eh, muchas veces no pueden recibir el tratamiento que les corresponde, aunque los estemos poniendo en, en la etapa, o sea, aunque los estemos poniendo en los niños de más bajo riesgo, a veces no están en condiciones de, de recibir el tratamiento que les corresponde y esto sí impacta en su, en su mortalidad. Pero hasta ahorita no se ha identificado un factor que se haya asociado con desnutrición y cáncer. Al menos no no en este momento todavía. Puede claro, que no, más no. adelante con estudios se haga, pero ahorita no se ha hecho. Claro, y, y, y, y no, no es que la desnutrición cause el cáncer, sino la disnutrición va a causar más mortalidad porque sabemos que toleran las quimios intensas y, y todas las complicaciones que pueden tener más eh, estando desnutridos. Obviamente un niño bien nutrido tolera mejor el tratamiento que un niño desnutrido y eso nos puede afectar, afectar eventualmente la muerte, pero no, no es que nos, que nos, nos, nos cause. Y, y, y, y, y bueno, bueno, ya, ya creo que tenemos pocos minutos, y solo como para ir finalizando, Thelma, eh, sabemos que ya hemos hablado que los médicos cps enfermeros y, y mucha gente del área rural que puede ser, pero sabemos que eh, hemos tenido casos que los papás han sospechado de esto, y entonces... ¿Qué recomendación le podemos dar, por ejemplo, a un padre familia eh, eh, para una detección temprana, si, si, si, si lo sospecharon Sí, eh, yo creo que para los padres de familia es, mmm, o sea, estar pendientes de que se suele de lo habitual. Porque, o sea, como decíamos, el cáncer es una enfermedad rara, no va a ser nuestra primera opción para, para, para pensar. Pero, pero por ejemplo, o sea, una fiebre que dura más de dos semanas y que no tiene alivio, por ejemplo, eso se salió de lo habitual. O sea, la fiebre regularmente dura cinco días, siete días, por ejemplo una masa que aparezca en cualquier lugar. Es muy normal que aparezcan ganglios aquí, en esta parte del cuello, por ejemplo, o acá abajo. Eso es muy normal y le pasa a la mayoría de los niños, les va a pasar al menos una vez en la vida. Pero esto va a resolver en dos semanas, y sí mucho. O sea, no es algo que va a seguir creciendo después de un mes, por ejemplo, o creciendo después de 15 días, no. Y más si no se pone rojo, no se pone caliente. O sea, esto definitivamente no es normal. Y no digamos... Eh, el otro lugar muy común son, son las masas abdominales, ¿verdad? O sea, una vez un, un, un papá toca una masa, eh, esto no, no es normal. Y entonces consultar oportunamente a, a un médico, al centro de salud o a cualquier área que le que, quede más cerca, es lo, lo mejor que podemos hacer. Especialmente niños pequeños que los papás todavía los bañan, por ejemplo, al momento del sí. baño. Sí. Uh -huh. sí, sí, como tú dices. Y al y personal de salud, ¿Una última recomendación? que No quieren ser oncólogos, pero una recomendación. Sí, que, que realmente eh, lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros niños es hacerles el mejor examen físico que podamos. O no. sea, una vez, uno, yo creo que muchos de los errores de dejar pasar masas abdominales, por ejemplo, o ganglios, es porque a veces no nos tomamos el tiempo de hacerles un buen examen físico. Entonces, yo creo que, que, que lo, lo menos que le podemos ofrecer a, a nuestros pacientes es eh, que no podemos, eh, no hacerles un examen físico. Entonces, hacerles un examen físico completo es, es lo mejor y si se detecta una masa o, o se detecta algún signo que, que pueda parecer cáncer, pues pueden consultarnos a nosotros que estamos siempre en la disposición de ayudarles en, en lo que se necesite, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Calma, muchas gracias. De verdad creo que ha sido una discusión muy, muy interesante, eh, temas muy interesantes y, y, pues, no, muchas gracias por, por todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y, y por apoyar también en la discusión. Y, uh -huh. pues, a todos inscríbanse a nuestro curso en Open Courses, que está claro para, sí. para todos. Gracias. Claro, sí. Ahí los esperamos. Muy bien, y en gracias. nombre de la Facultad de Medicina y UNOP les damos las gracias por asistir a este UFM -TAC. Les invitamos a inscribirse en el curso, como dijo Telma, el curso en línea se llama Introducción a la Oncología Pediátrica en opencourses.ufm.ed. Hasta la próxima. Chao. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas.